Un saludo al pueblo dominicano. En nuestra condición de ministro de Agricultura, en una reunión semanal que sostenemos con el presidente de la República para informarle la situación del agro dominicano, le hemos asegurado al presidente que el pueblo dominicano debe estar seguro, tranquilo, porque la comida del pueblo dominicano está asegurada en la República Dominicana por los productores del país. Dentro de las actividades que están presentando situaciones de mercado, nos hemos reunido con los productores de cerdo, productores de plátano, de yuca, de vegetales, de pollo, productores de leche y de queso y en cada uno de los casos hemos buscado soluciones. También queríamos eh, adquirir habichuelas en el Valle de San Juan de la Maguana. Toda la habichuela está vendida y se vendió a precios eh, muy buenos para los agricultores. los agricultores. Particularmente en el caso del pollo, ya sabemos que vamos a comprar un millón y medio de libras adicionales y en la mañana de hoy el presidente ha aprobado que podamos también apoyar a los productores de plátanos. Vamos a comprar unos 10 millones de plátanos, productores de huevos. Se van a comprar unos 7 millones y medio de huevos adicionales. Y vamos a seguir trabajando con los productores de pollo, con los productores de embutidos y también con los productores de leche. La República Dominicana está trabajando, sus agricultores están trabajando. Y lo que queremos es pedirle a ustedes que se queden en su casa que nosotros del Ministerio de Agricultura y los agricultores estamos trabajando para que no les falte la comida en su mesa. Quédense en casa, que nosotros estamos en el campo produciendo los alimentos que ustedes necesitan.